Este, muy buenos días, tardes o noches, de qué parte del mundo que nos estén viendo. Mi nombre es Juan Pablo Maza, tengo 26 años, soy de, de queda del cantón Catamayo, de la provincia de Loja, del país pues, del Ecuador. Este, que me apoyen con sus con su likes, que se suscriban al canal, ya que pues, estaré subiendo, digamos, ya estoy subiendo sobre lugares turísticos de aquí del cantón de Catamayo, cosas que hago de la universidad, dramatizaciones y muchas cosas más. Espero contar con su apoyo, así que suscríbanse, ojalá, suscríbanse a mi canal y den este like a la campanita.